Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Pimentel y esto es el kit Podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, Génesis, mejor conocida como Cruella, creadora de contenido y activista juvenil aquí en el país de Panamá. Génesis, cuéntanos un poco de ti y qué haces para transmitir lo que es esa información que desarrollas en tus, en tus plataformas como tal. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí. Eh, bueno, como ya dijiste, mi nombre es Génesis Lore. Eh, me dicen cruela en las redes sociales, como ya saben, eh, soy activista antirracista dentro de la plataforma de TikTok. Y pues, una de las razones por las que comencé a hablar sobre estos temas en redes sociales es por la experiencia personal. no Obviamente, nadie sabe este tipo de situaciones mejor que la persona que lo vive. Entonces, pues, trato de crear conciencia en un país como Panamá, que es mucho del racismo internalizado como tal que hay aquí, eh, y eso es a lo que me dedico básicamente. No, la verdad súper excelente todo lo que tú realizas, de hecho hace unas semanas estaba viendo el contenido que tú creas y realmente creas una concientización, sobre todo en, en una plataforma tan grande y tan que polémica como lo es TikTok, <risa> Así que qué bueno que estés realizando ese tipo de, de contenido. Muchas gracias. Cruella, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante, no sé si diría sensitivo, no sé si tú lo llamas sensitivo como tal, ah, pero es sobre incómodo, el racismo. Incómodo, diría sí, yo. incómodo, un poco incómodo más que nada. Sí. Y el tema es sobre el racismo como tal. Para ti, ¿qué es el racismo? Mira, más allá de lo que sea el racismo para mí, el racismo básicamente, por definición, es la ideología que defiende la superioridad de una raza por sobre todas las demás. El racismo se presenta de forma sistémica y oprime a las personas racializadas dentro de la sociedad. Esto se puede ver a nivel educativo, social, cultural, eh, empresarial, ahora, etc. O sea, nosotros vemos el racismo en todas partes y se presenta de diferentes formas. Entonces, básicamente sería eso. Claro, entonces el racismo sería más que nada como que el racismo hacia una comunidad o un área minoritaria o cómo sería más o menos? No necesariamente minoritaria, ejemplo de eso es por ejemplo el apartheid en Sudáfrica okay. que se abolió en el 92, ¿no? hace, menos, hace aproximadamente 30 años, Sudáfrica es un país con mayor población negra. Y a pesar de eso, el apartheid perjudicaba a las personas negras y racializadas en general dentro de Sudáfrica y a los únicos que beneficiaban eran a las personas blancas. A pesar de ser los blancos una minoría. Así que claro. el racismo no tiene nada que ver con qué tanta cantidad de población hay de personas racializadas en un país. Tiene que ver con un sistema que a través de la historia se ha entablado en nuestro sistema social. Un sistema que beneficia única y exclusivamente a la raza blanca. Okay. En pocas palabras, ¿el racismo solo se basa hacia la área negra? ¿O? No, no. Toda raza puede sufrir de racismo exceptuando la raza blanca. Y yo sé que lo que voy a decir es muy polémico, obviamente. Estoy consciente de eso. Las personas indígenas aquí en Panamá sufren de racismo. Los asiáticos sufren de racismo. Las personas negras sufren de racismo. Toda raza sufre de racismo. Porque toda raza dentro de ese sistema racial... Fue colocada por la raza blanca por debajo de ellos. Ok, to tomando un punto importante que acabas de mencionar sobre que no hay racismo hacia la, hacia la área eh, blanca como tal. Ajá. ¿Por qué no hay racismo hacia lo que es la área blanca? Ah, hay una frase muy famosa dentro de TikTok que es que no existe el racismo a la inversa. Y muchas personas no entienden esa frase y dicen, pero ¿cómo a la inversa si racismo es racismo? Porque dentro de la estructura en la que se creó ese sistema racial, esa doctrina racial, esa ideología racial, imagínatela como una pirámide, donde la raza blanca se coloca en la punta. Y así sucesivamente van las razas, dependiendo de su color de piel o su aceptación social, en escalar. La raza, la raza negra está por debajo de todo eso. No puede existir a la inversa porque no puede ir de la parte de abajo de la pirámide hacia la punta. Al final esas personas siguen estando en la punta de la pirámide y, sigue estando, y siguen estando beneficiadas dentro de ese sistema Siguen teniendo, la palabra que todo el mundo odia, privilegios Dentro del sistema racial ¿Y cómo tú le llamarías eh, a una discriminación hacia una persona blanca? ¿Sería racismo sí, o no sigue siendo racismo? Es o discriminación? O sea, discriminación Ojo a esto, yo quiero aclarar algo Existe la discriminación hacia las personas blancas Yo nada más he negado eso pero es discriminación, no es racismo. No estamos hablando de un sistema racial, no estamos hablando de una ideología racial, no estamos hablando de una doctrina que se ha inculcado en la sociedad que eh, haga menos a las personas blancas por ser blancas. Eso no lo vas a ver en ningún país, no hay ejemplos de esos históricos, no hay evidencia, no hay contexto en el que uno pueda decir, ok, existe una opresión a las personas blancas, no, le, no existe. Vale. Súper, excelente. Y tomando algo que acabaste de mencionar sobre la punta de la pirámide, ¿cuáles son esos privilegios que tienen las personas blancas? Como tal? Mira, actualmente muchas personas se hacen esa misma pregunta y me dicen, oye, pero ¿qué privilegios tienen las personas pobres? Hay ricos negros y hay blancos pobres, dicen así. Pero aquí no estamos hablando de clases sociales. ...independientemente de la clase social que tenga yo... ...a pesar de que pueda ser una persona o no adinerada... ...las personas dentro de la sociedad van a asumir... ...si tengo o no dinero por mi color de piel... ...cosa que generalmente no se hacen con las personas blancas... ...generalmente los prejuicios raciales... ...porque eso sí, las personas blancas sufren de prejuicios raciales... ...que están asociados a la raza blanca... ...son generalmente positivos... Uh -huh. ...se relaciona la blanquitud con la riqueza... ...se relaciona la blanquitud con estatus social... Se relaciona blanquitud con honestidad y todas las cosas buenas. Cosa que no ocurre con las personas que tienen una tez más oscura o que son de otras razas. Hay muchos estereotipos raciales. Por ejemplo, eh, todos los negros son criminales, lo llevan en la sangre. O en el caso de las personas asiáticas, ay, todos los asiáticos son... No quiero decirlo aquí porque puede ser un tema muy sensitivo. Entonces, eso puede claro. claro, entiendo. Es... Los baches que tiene que pasar una persona racializada que no pasa una persona blanca. Claro, entiendo bastante el punto que estás tratando de mencionar y sobre todo de ese, de ese concepto de cómo se desarrolla un privilegio como tal hacia lo que es la, la comunidad o la, las personas blancas como tal. Exacto. Y hoy en día todavía sigue existiendo ese privilegio. Mira, la mayor parte de, de los gobernantes son blancos la mayor cantidad de personas en puestos de poder son blancas. Uh -huh. Y esto muchas personas dirán, ay, pero eso se debe al esfuerzo de cada quien. No. Estamos hablando de que a través de nuestra historia hemos arrastrado una desigualdad desde los tiempos de esclavitud. Desde la esclavitud, sí. Se abolió la esclavitud y tal, las personas negras fueron liberadas y ya no había más esclavos, ya no se esclavizaban. Pero ¿qué pasó con esas personas negras después de que se abolió la esclavitud? Estaban solos en una sociedad completamente racista, porque el racismo se incrementó aún más después de abolir la esclavitud. Y un ejemplo de ello es en Estados Unidos, con todo este tema de la enguerra y tal. O sea, se incrementó eh, los... los ay, ¿Cómo diría? Eh, los eventos racistas, después de abolir la esclavitud, porque claro. ya se sentía una especie como de desafío a la raza blanca diciendo, ok, ya ellos no nos pertenecen, pero igual tenemos que recordarles dónde pertenecen. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, esas personas negras, al final, en vista de que no encontraban trabajo, de que no tenían propiedades, no tenían dónde estar, la mayoría de ellos en, en Norteamérica regresaban a los campos donde habían sido esclavizados, obviamente en una situación laboral diferente, pero regresaban ahí porque no tenían a dónde ir. No. Entonces esos sistemas de poder se fueron arrastrando hasta el día de hoy. Entonces en pocas palabras, eh, esa discriminación afectó a lo que es el avance de, de estas personas, de, esta, de, de, test bla, de test negra, disculpa. Exactamente, porque estamos hablando de personas que no tenían acceso a la misma educación, que eran segregadas, personas que eran rechazadas, que sufrían discriminación, que esa segregación obligó a que se excluyeran en comunidades solo para personas negras. En Panamá, Colón, un ejemplo de ello, cómo está segregado, olvidado, Colón, y todos los estereotipos y los malos pensamientos que tenemos sobre esa provincia. Hubo un meme muy famoso que, que se hizo viral aquí en Panamá de eh, si tuvieses que eliminar una provincia, ¿cuál, ah, ¿cu eh, ¿cuál sería y por qué Colón? ¿Por qué Colón? Dime, ¿por qué eliminar a Colón? Claro. <ríe> Tocando ese punto sobre Colón como tal, ¿Tú crees que existe racismo aquí en Panamá? Uff. o bueno, no diría que explícito como tal, pero siento que la población panameña tiene mucho racismo internalizado. Es decir, son racistas y ni siquiera caen en cuenta de que son racistas. Eh, por ejemplo, frases muy famosas de mejorar la raza. ¿Tú sabes cuántas sí. personas de mi familia me han dicho, te tienes que casar con un blanco porque tienes que mejorar la raza. ¿Eso qué es? O cumplidos como, ah, eres muy bonita para ser negra. ¿Qué te quiere decir eso? O sea, que las negras en general son feas, pero tú eres la excepción. Claro. O eres una negra con rasgos finos. ¿Cómo se supone que se tiene que ver una negra? O sea, son cosas que las personas dicen y ni siquiera caen en cuenta de que, ok, estoy siendo racista. Claro. Lo no, de hecho, me, me causa gracia un punto porque yo soy, parte de mi familia de Colón, uh -huh. y siempre que les digo que yo soy de Colón me mencionan que, ¿por qué eres colonense? Si eres blanco. Entonces, eso me causa bastante <risas> risa siempre con ese estereotipo que tiene. Sí, porque generalmente se asume que si eres negro en Panamá eres de Colón. Uh -huh. Y si eres blanco, no puedes ser de Colón. Porque en Colón solo hay personas negras. Y es... Te voy a poner un ejemplo. Algo que me pasó recientemente, no sé ni tres semanas, fue que yo estaba por el área de Paití y iba a tomar un taxi, ¿no? Tomé un taxi a multiplaza. Me monté al taxi. <coughs> yo iba acompañado de mi pareja. Y me monté al taxi. Nosotros... Yo me visto bien, o sea, a mí wow. me gusta vestirme bien. Wow. Y el taxista me dijo, ¿ustedes de dónde son? ¿Somos de Panamá? Ustedes no pueden ser de Panamá. Digo, tipo, ah, ¿cómo que no puedo ser de Panamá? Soy de Panamá. Sí, pero si eres de Panamá no eres de la ciudad, eres de Colón. Y yo, tipo, no soy de la ciudad específicamente. ¿Por qué, soy de, por qué sería de Colón? Y que no pareces... Eh, panameña no, no te ves así y yo como que ¿cómo se supone que se tiene que ver un negro en Panamá? <ríe> mi pregunta es o sea si ves a un negro a una persona negra en Panamá en un área pudiente como Paitilla asumes que no tiene que ser panameño no. que si tiene plata no es panameño sí. y si es panameño no es de la ciudad sí. tiene que ser de Colón porque si hay personas ricas negras esas personas ricas negras tienen que vivir en Colón no. entonces pues es eso imagínate y eso eso me pasó hace poco. ¿No es increíble el concepto que comúnmente se maneja hacia dirigida a esta, a esta área de, de personas negras? comúnmente la dirigen hacia áreas que son o zonas rojas o zonas realmente con peligro? comúnmente tienen ese concepto de dirigirlas a esas zonas y, y es bastante preocupante a veces? Existe una realidad latente y es que efectivamente la mayor parte de las zonas rojas de, de la población panameña están compuestos por personas racializadas. Eso no lo puedo negar. Y eso es una realidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esas personas se crecen en comunidades donde la mayor parte de su población es negra? Las personas suelen decir, ay, porque asumen, ay, todos los negros son así. Pero no se dan cuenta que la historia y el pasado que vivieron las personas racializadas negras no es lo mismo que vivieron las personas blancas no no no vienen, de, o sea, si bien compartimos la historia porque está el esclavizador y, el, y la persona esclavizada en la en la historia de la cultura negra, eso quedó marcado, pero parece que eso no fuera historia blanca, y eso también es historia blanca, ¿me entiendes? Claro. Los blancos esclavizaron. Es parte de su historia también. No es solamente los negros fueron esclavizados. ¿Y quién los esclavizó? Entonces, siento que se suele relacionar mucho al, a la negritud con la, con la tasa de, de crímenes, con la tasa de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los más grandes ladrones son políticos y la mayor parte de políticos son blancos. Claro. Y nadie habla de eso. Sí, es un punto bastante clave en todo lo que has mencionado, Corela. Y para ir finalizando ya un punto importante, eh, quisiera hacerte la pregunta de que si tú alguna vez ¿Has sufrido el racismo aquí en Panamá? <risa> pues sí, más cuando estaba en la escuela. Yo siento que el racismo que sufrimos la mayoría de personas negras en Panamá es en la escuela. O sea, tipo, en mi caso fueron niveles violentos de violencia física. Y eso era muy extraño porque, bueno, no era la única negra tampoco en mi escuela. Pero sí crecí con eso de que, ah, imagínate, en la escuela a la que yo asistía no podía ir con el cabello afro. Y ese es mi cabello con el que nací. Claro. ¿Por qué no puedo ir, a asistir a mi colegio con el cabello afro si con ese cabello nací? Porque se tiene el concepto del cabello afro no es formal. Entonces, si lo tengo que peinar, lo más probable es que tenga que utilizar lo que me ves puesto ahora, trenzas. Claro. Tampoco podía ir con trenzas, porque tampoco se considera algo bien visto, ni formal, ni estético, ni lindo. Sino algo que se usa para fiestas mundanas sí. y paganas como carnavales. Entonces, pero al final, yo necesito las trenzas para proteger mi, mi cabello, para controlarlo, no lo uso por estética, es una necesidad y aún así no podía hacer eso en la escuela y todavía se tienen prejuicios sobre eso, entonces sí. si sufrí racismo sí crecí con el racismo panameño como tal no verdaderamente <risa> bastante impactante y sobre todo de que hay personas que a base de esa discriminación se cohiben hacia lo que es su raza como tal entonces yo quisiera hacerte una pregunta de que ¿qué tú le dirías a una persona que es negra y no se siente orgullosa de su raza Mira, hay un término. Casualmente, hice un video hace no mucho tiempo que es endorracismo. El racismo que viene desde dentro. Que es un poco diferente al racismo internalizado, porque todos tenemos racismo internalizado. Pero el endorracismo consiste en que tú, como persona racializada, aceptas y replicas esos conceptos que la raza dominante uh -huh. tiene sobre ti. Tipo, ah, ¿todos los negros somos que todos los negros somos sí, criminales. Right. Ok, sí, todos los negros somos criminales. Y como yo soy negra, pero no quiero que se me relacione con los negros, yo digo, no soy negra, soy morena. O no, yo no soy, soy negra, soy, soy mulato. Que por cierto, mulato es un término sumamente racista. He escuchado canelita. <risa> ah, yo no soy negro, soy canelita. Entonces, es como esas personas que tratan de todas las formas posibles de que no se les relacione con la negritud. Porque dentro de su cabeza, ser negro está mal. Uh -huh. Entonces, eso. Yo te voy a preguntar una cosa. A ver. ¿Tú te consideras una persona racista? Eh, realmente no. Creo que va desde... Bueno, desde el privilegio blanco que tú estás tratando de mencionarme aquí. No sabría decírtelo como tal, pero creo que va como que dentro del, de la persona como tal. Pero sí he vivido conceptos de, desde niño. Eh, que pueda que me hayan educado de cierta manera hacia, hacia esa línea donde me han dicho, de hecho, lo que dijiste en antes de que tienes que mejorar la raza o cosas así. Son cosas rectas que te marcan, pero diría que no. Mira. ¿Por qué lo dices? Perdóname que te haga esa pregunta, se la hago siempre a mis ¿Va? seguidores. Ahora mis seguidores están medio adiestrados y saben más o menos qué responder. Es imposible que tú no seas racista dentro de una sociedad que te crió para hacerlo. Y eso va para todas las personas. Generalmente se tiene como concepto. Que racista es un insulto. Uh -huh. Muchas personas dicen, no, yo no quiero ser eso, porque eso es algo malo, y sabemos que es algo malo. Pero parte de solucionar o parte de enmendar un problema es aceptar que tienes uno. Claro. Para tú cambiar tus actitudes racistas, primero tienes que aceptar que las tienes. Toda actitud racista, a pesar de que venga desde la ignorancia, porque muchas personas son racistas sin saberlo, claro. sigue siendo racismo. Entonces todos somos racistas, incluyéndome. Uh -huh. Tengo racismo internalizado hacia mi propia raza, tal vez tengo muchos prejuicios raciales hacia comunidades indígenas, asiáticos, etc. Claro. Entonces todos tenemos que aceptar que, ok, tengo comportamientos racistas, soy una persona racista, ¿qué hago para cambiar eso? No basta con no ser racista, se tiene que ser antirracista para poder eliminar eso. No, la verdad, súper excelente todo lo que nos acaba de mencionar, Cruella. La verdad, gracias a ti por brindarnos este pequeño espacio en todo este tema bastante precioso y sensitivo como tal, pero bastante informativo para todas las personas que nos están observando el día de hoy. Cruella, para finalizar, ¿qué mensaje nos darías? Y si nos puedes dar tus redes sociales para que los chicos te puedan seguir y puedan seguir viendo ese tipo de contenido que nos das a cada uno de nosotros. Ok, si quieren ver contenido antirracista, aparezco en TikTok como Cruella Time time de tiempo en inglés. Y pues mis redes sociales personales serían Instagram y salgo como demon.cruela. Sí, yo sé, mis nombres son <ríe> exóticos para las redes sociales, lo sé. Y pues si tengo algo que decir es básicamente lo que te dije antes. O sea, si queremos crear cambios reales dentro de la sociedad, primero tenemos que aceptar los problemas sociales que existen. Y el racismo es uno de ellos. Para poder cambiarlo, tenemos que aceptarlo. Tenemos que decir, ok, soy esto, ¿qué hago para cambiar eso? Punto. Más nada. Dale, muchas gracias a ti, Cora, por este espacio, chicos. Eh, gracias a ustedes por estar observándonos el día de hoy y estén pendientes a un siguiente capítulo de YouTube Podcast. Bye. <risa>